Todas las reformas que nos plantean es un mismo sistema educativo para todos, punto. O sea, la, la neoliberal y la que viene. Entonces, para los indios, para los pueblos indios, ¿no? No, no son pueblos indios, son culturas muy diversas. Pero lo que pasa es que el problema somos nosotros. ¿no? Nosotros, ¿qué somos nosotros? Decimos mestizos, pero mestizos es una categoría racial, y es racista, finalmente. O sea, nosotros también somos diversos. O sea, en México hay descendientes de desde hace cientos de años de, de, de españoles, de coreanos, de chinos, de libaneses, de alemanes. De, ¿sí? O sea, la sociedad mexicana es verdaderamente compleja. Entonces, hasta que por eso, a, o abrimos los ojos de la complejidad, y para ver, para vernos, no a ellos, sino a nosotros, a nosotros mismos. Porque eso es lo primero, para que yo pueda hablar con el otro tengo que saber quién soy, ¿no? porque si no, llego después, bueno, hablo de otro. Sí. Pero nos creemos europeos. <risa> Esa es la cuestión, desde el occidente reproducimos la ciencia, porque sí. esto es ciencia y esto no, porque esto es derecho y aquello no, porque esto es medicina y lo que ellos practican, o quienes practiquen es, otra cosa es otra cosa, yo pero no es ciencia. Pongo el ejemplo típico es nuestro problema, ¿no? Primero, el, el, el, lo que yo considero un error garrafal llamarle a esto la Ciudad de México, ¿no? porque esto es el Anáhuac, no es la Ciudad de México. El territorio tiene sentido, tiene significado. A ver, la Ciudad de México, ¿qué hizo? Proceso propio. ahora resulta que Guanajuato no es una ciudad de México, porque la ciudad de México es esta, Puebla no es una ciudad de México, porque la ciudad de México es esta, ¿Te dan cuenta, el proceso expropiatorio en las narices de todos, de, de la ciudad de México, México tiene muchas ciudades, entonces esto, esto no puede ser la ciudad de México, esto sería el estado de Guanajuato, que es lo que nos correspondería, lo que deberían de haber hecho, y lo vamos a tener que hacer lo vamos a tener que hacer para despojarnos de ese centralismo enloquecido, ¿no? De haber, haber apropiado el nombre de Ciudad de México al, al, al territorio del Anáhuac. ¿no? Porque cuando hablamos, hablamos del Anáhuac, no hablamos de la Ciudad de México. Se de habla del náhuatl. O sea, ese es el, el punto. Ah, y el Anáhuac tiene, está todo nombrado náhuatl. Entonces, nuestro territorio tiene. Un, un poder cultural que no le corresponde nada más a los mepata sino que nos corresponde a todos los que nacimos en el cielo. Y nos deberían enseñar a todos los que vivimos en la náhuatl en el Anahua, y el español, y el inglés, y el francés, y lo que les dé la gana. Pero quiero decir, una educación multilingüe. Un país multilingüe, jurídicamente, una educación multilingüe. No nos abren una educación multilingüe. Educación para los indios, no, eso es eso es el error, ¿no? También la ropa. Perdón, pero no dejamos que la gente pregunte por. Doctor Carlos Reyes, por favor. Yo, pregunta, yo pregunta parte desde el, desde el desconocimiento que mucho tengo de, de estos temas. Pero, pero si el, el punto de partida es justo el constitucionalismo intercultural, eh, ¿cómo podríamos llegar pues al a constitucionalismo por, por sí mismo es unificar. Eh, y eso, en según entendía, a lo mejor no entendí mal, eh, implica o se ha hecho a partir del epistemicidio de, de otros. Entonces, no ¿cómo como juntar? ¿Cómo lograr el objetivo sin eh, caer en el epistemicidio? Sí, te, sí yo creo que el, la pregunta es al centro, de, al corazón del, de la reflexión y es, me parece, la agradezco. El problema, o sea, hay una dimensión de, cultural en toda identidad y, y en, en, en mi derecho ciudadano, pero no asumimos la dimensión cultural, la dimensión de la cultura, de la individualidad. Esto es todavía esto que no. Si yo tengo una dimensión económica, sociológica, educativo específica, bueno, la, tengo una dimensión cultural específica. Entonces, si yo tengo una. Hay una dimensión cultural jurídica de, de la cultura, las las formas de organización cultural de, de la sociedad mexicana pueden establecer criterios específicos. Que los no establecen. O sea, los es Van a escuelas de ellos, hacen su comida, negocian entre ellos, eso es, es, es una realidad. Son mexicanos igual de mexicanos que todos, igual que un que muy y eso no hay problema, es, no, no está allí, no, no es que los pueblos indígenas sean más profundos que, lo, que los demás que, que vivimos aquí, todos somos contemporáneos, ¿no? Ahorita, ahorita todos somos contemporáneos. Ahora, ¿cómo hacemos una lógica de construcción jurídica en donde... La, tenga yo un derecho a una diversidad cultural específica que, que la tengan todos pero que no sea la misma, que no sea la establecida por el, el, el que el gobierno dice, es esta la, la cultura es esta, es esta, no, no, no cada grupo establece su diversidad cultural y entonces la interculturalidad es precisamente eso, o sea porque bien dices, la, la, la interculturalidad no es un hecho, es, es un proceso histórico, ¿no? O sea, de pronto parece que la, la, la, la, la acabamos de conocer ¿no? ya ya Virre tenía uh, situación uh, situaciones interculturales de refugio ¿no? ya estábamos la interculturalidad es, es un proceso, es, una, es un proceso no es un hecho no, no es un bien hay, hay que hacer interculturalidad hay que hacer interculturalidad si pues sí, está hecha la interculturalidad pero está hecha in inequitativamente o sea, lo que tenemos que hacer es equidad en la interculturalidad porque entre todos los grupos hay, hay relaciones culturales pero no hay equidad no, no sé si sería eh, suficiente decir la, la, establecer una yo digo, el, la, la, la especificidad de, de la dimensión cultural como derecho, como un derecho específico, establecido, que permita que cualquier grupo, los huicholes, los huirálicos, nosotros somos huirálicos y esto eso, es un derecho que tiene implicaciones y, y tiene especificidades. Y yo, como tal, especifico cuáles son mis especificidades, ahora exijo la enseñanza en mi lengua, no, no en la otra lengua, ¿no? exijo ese tipo de cosas. O sea, la riqueza de México es enorme. ¿no? Yo siento que, por ejemplo, ese es parte del problema ¿no? que hice referencia a la ciudad de México, pero este, nos despoja el vínculo con el territorio, porque no tenemos la lengua en agua, todos debemos hablar en agua. ¿no? Todos, todos, y además, todos están en agua: los montes, la comida, la Sí, está todo nombrado pero no lo vemos como nuestro entonces el Estado nos ha despojado nosotros de un capital que es nuestro ¿no? o sea, hay un capital de los pueblos que el Estado con el modelo educativo los ha despojado pues, los despoja y los mantiene despojados permanentemente ¿no? ahí es donde venía yo. doctor, por ejemplo, tendría que también este, un aspecto muy importante la participación, ¿no? Por supuesto el respeto porque esta cuestión del reconocimiento de la identidad cultural que para los censos que solo baste es usted una persona indígena o se identifica con una cultura indígena originaria o africana o afrodescendiente sí o no punto y no necesito de un Tercero que venga a decirme que usted es indígena, ¿no? Este sería un caso, pero pienso por ejemplo en la candidatura eh, del Consejo eh, de Gobierno indígena, Consejo Indígena de Gobierno, ¿se acuerda usted? Que la figura del candidato independiente entra con, el, con la figura de una mujer, Marichui, que no era la candidata del Consejo Indígena de Gobierno, sino la vocera, el candidato verdadero en el Consejo pero era un ente colectivo, pero no entra dentro de logos del candidato independiente que marca la ley, por supuesto la constitución, es un logos distinto. Entonces, eh, para unos uh, candidatos de partidos políticos, el ser candidato independiente, si su partido no lo, no lo ponía a esta persona, bueno, pues la opción B era ser candidato independiente. En este caso era una entrada a una posibilidad a una posibilidad donde lo que mostraba creo yo, era un logos completamente distinto no se puede participar con un logos distinto en algo que esté establecido de una sola manera, no entra es como si hubieran tallas únicas, algo así no sé. no, eh, lo que acaba de pasar en Ayutla, que es así eh, importante eh, eh, en Ayutla son tres grupos que se reconocen ¿no? Tlapanecos Nahuas y, y Mestizos y además, crearon un, se creó un coordinador, Tlapaneco, otro mixteco, y el mestizo. Y la mestiza, cuando ya tomó posesión, tomaron posesión los tres en Ayutla de los libres, por usos y costumbres, además sacaron los partidos, etc. Y dijo, y aparte soy negra, ¿eh? Como diciendo, podría tener otra representación también en ese sentido pero en los pueblos se está dando este fenómeno, o sea, la interculturalidad se abre realmente en ese sentido. ¿no? Sí, yo creo que esa unificación vendría con la participación intercultural dentro de, desde la diferencia y desde la colectividad oh. de los diferentes, ¿no? podría ser. Además están creando interculturalidad ellos, política, la tuvieron que crear para sacar a los partidos, tuvieron que reconocerse como grupos diferenciados, pero no diferenciados, y establecer una, una forma de trabajo colectivo ¿no? pero como usted dice, ahora se está haciendo porque ha, ha habido una apertura del tribunal federal electoral también en esas decisiones pero es algo que, digan usted este, siempre se ha hecho es algo que siempre se ha hecho ellos han exist existen porque han existido y han trabajado de manera intercultural con otros pueblos, con otros eh, poderes también, externos internos por eso están, ¿no? porque han vivido la, la interculturalidad Si no me voy a seguir compañeras eh, el doctor va a tener que retirarse en algún momento, así que por favor aprovechen entonces, bueno, gusto usted concluir con, con algún no, no, no, sí, sí, simplemente digamos eh, eh, eh, yo, yo, yo sigo un criterio o sea la función intelectual no es el que nos demuestra, nos explica nos, nos, nos, nos ilumina ¿no? sino el que sirve para pensar O sea, sí, sí, sí, sí. mi intención es la que, que la gente tenga la capacidad de generar un pensamiento propio a partir de ciertas ideas con las que puede estar de acuerdo o no no legítimo porque Occidente construye un discurso que les dice, esto es así, y ustedes lo, lo aprenden, y los examinamos porque lo hagan así, y, y ya. Mi intención, o sea, mi intención más explicativa es, no al revés, crear el espacio para que la gente genere un pensamiento propio, ¿no? Mira, estoy de acuerdo con esto, con esto, no estoy de acuerdo, en mi permite pensar este tipo de cosas. Si eso sucede, yo creo que hay un acto, un acto es, es un buen asunto, ¿no? porque todos estamos hartos de los expertos que nos dicen la verdad completa y, y hay que memorizarla, ¿no? en ese sentido, no, no y, hay, y, y, y, y arriesgas en ese, en, en ese punto ¿no? de, de, de, de, de que lo, lo que dices, no, el diálogo entre dos no produce la suma de los dos, produce algo nuevo, algo nuevo. Eso es lo que te, tenemos que estar abiertos a que se produzca eso de nuevo. O sea, que podamos aprender verdaderamente a, a vivir en la naturaleza con la visión que nos pueden dar verdaderamente los pueblos que viven con la naturaleza. ¿no? no nada más apelar como, ah, es así, ¿no? No ser ecologistas, ¿no? sino ser, en ese sentido, es un humanismo completo, ¿no? un, un modelo de humanidad. Bueno, pues lo dejamos este, ahí y los invitamos a todos a pasar a tomarse un cafecito o alguna alegría que esté por ahí para compartir todos. ¿no? Gracias, gracias. Entonces, muchas gracias y damos unos 10 minutos para